¡Hey! Soy Juan Hoyos, consultor BIM. Los planos de ejecución BIM son una de las piezas más importantes que podemos tener a la hora de ejecutar un proyecto. ¿Qué por qué? Pues porque dejan claro desde un comienzo cuál es la forma en la cual se debe trabajar y además demuestra que de verdad se están planeando las cosas y que no es simplemente el hecho como que ah, las cosas ahí como vayan saliendo. De todos modos, hay mucha cantidad de proyectos que no cuentan con este plan, por cualquier razón. Quizás no saben cómo se hace, qué es lo que debe contener, les da pereza hacer el documento o cualquier otra razón posible. Quizás aún dudan de por qué deberían de hacer un plan de ejecución BIM del proyecto. Así que te voy a dar cinco razones por las cuales deberías de hacer un plan de ejecución BIM. Bueno, la primera razón importante es para mencionar por qué se está implementando BIM en el proyecto. La verdad es que eso puede sonar como demasiado extraño porque podemos pensar lo típico de, ah, es que estamos implementando BIM para ahorrar un poco de tiempo y quizás ahorrar algo de dinero. Pero más allá de eso y de definir que se está implementando BIM por un tema de estrategia organizacional, que también es muy importante, hay que definirlo desde el punto de vista de los usos BIM. Ahora, si sabes qué son los usos BIM sabrás que es la forma en la cual sabemos qué utilidad le vamos a dar a los modelos que generemos. Y eso es demasiado importante porque así tendremos claro cuál es el alcance geométrico y no geométrico de los modelos BIM. Es decir, que en resumen, mencionar en el plan de ejecución BIM por qué se está implementando esta metodología en el proyecto, es una forma clara de tener un enfoque de hacia dónde vamos con el uso del BIM. Ahora, teniendo en cuenta que definir los usos BIM del proyecto implica cuál va a ser el alcance de geometría y de la información de los modelos ¿Dónde se definen esos alcances? Pues en el plan de ejecución BIM, o al menos en un documento anexo. Y esa es la segunda razón para hacer un BEP, para definir los alcances de los modelos. Para definir esos alcances puedes utilizar alguna herramienta especializada como Plannerly, por ejemplo. Plannerly es una plataforma online que permite gestionar los proyectos BIM y entre otras cosas nos ofrece la posibilidad de hacer planes de ejecución BIM de forma colaborativa donde hay muchas plantillas para que empieces ya mismo y también te da la posibilidad de definir de forma muy clara e intuitiva el alcance de los modelos en el proyecto y eso es justo de lo que estábamos hablando aquí en la aplicación se puede especificar qué es lo que se espera de cada elemento en el modelo tanto a nivel gráfico como a nivel de información para cada uso BIM en el proyecto. Muy bacano, ¿sí o okay. qué? Si quieres utilizar la plataforma ya mismo, solo debes de ingresar al enlace www.bit.ly slash gestión BIM y crear tu cuenta completamente gratis. Y si de pronto ya estás utilizando la plataforma y quieres adquirirla, puedes tener un descuento con el código BIMPLI10. Listo, volviendo al tema, parte importante sobre definir los alcances para los usos BIM es que deben de haber personas que se pongan manos a la obra para generar los modelos que cumplan con esos alcances. Y ahí es donde viene la tercera razón para hacer un plan de ejecución BIM, y es que se debe definir quién es el responsable de qué cosas y para cuándo debe tener lista la información. Eso que te acabo de mencionar ahí es una combinación entre dos cosas, una matriz de responsabilidades y otra cosa que se conoce como el MIDP. El MIDP son las siglas de Master Information Delivery Plan, o sea, Plan Maestro de Entrega de Información. La verdad es que es un nombre supremamente técnico para lo que realmente es, porque en esencia es un documento que describe qué información se debe entregar, teniendo en cuenta las etapas del proyecto, las fechas de entrega y quién debe entregar la información. Básicamente es un cronograma de hitos y entregas en el cual es una muy buena idea definir dependencias. De esa forma sabremos qué información es necesaria para seguir avanzando en el proyecto y quizás hasta se pueda establecer alguna ruta crítica. Planear, básicamente, por eso es un plan de ejecución. Ahora, la cosa es que no solamente basta con decir qué se va a entregar, en qué momento se debe entregar, ni quién lo debe hacer, sino que es importante dejar claro cómo debe de ser la entrega de esa información. Lo que en términos un pelín más técnicos es eso de definir el intercambio de información. La cuarta razón para hacer un plan de ejecución BIM. En este punto es muy importante definir, por ejemplo, en qué plataforma se intercambiará la información, qué funciones hay en esa plataforma para enviar datos y que quede registro de ello, obviamente, ¿De qué forma se deberá ser utilizada la plataforma? ¿Y cuáles van a ser los procesos de intercambio de información? Y bueno, ya que estamos hablando del tema de intercambios de información y definir esos procesos, no es solamente importante definir los procesos de intercambio de información, sino todos los procesos de la ejecución BIM. Por ejemplo, si uno de los usos BIM es la coordinación, la propia coordinación es un proceso. La pregunta entonces es, ¿cómo lo vamos a hacer? La respuesta a ese tipo de preguntas normalmente da como resultado un flujo de trabajo. Y esa es la quinta razón para hacer un BEP, para definir cuáles son y cómo deben de ejecutarse los procesos del proyecto. Ahora, definir unos procesos y sus flujos de trabajos le da a entender al equipo del proyecto cómo se deben de hacer las cosas para que salgan de la mejor manera posible y que no se deje al libre albedrío que las personas traten de mirar cuál es la mejor forma de hacerlas. Así que bueno, ahí tienes cinco razones para hacer un plan de ejecución BIM. De hecho, hay muchas más razones, como que por ejemplo estamos muy, pero muy cerca que se exijan estos planes en licitaciones públicas. La idea es que entiendas que por ahora tienes la posibilidad de decidir si haces o no el plan de ejecución BIM antes de que se vuelva obligatorio. Si el cliente te lo pide, hacerlo le demuestra que estás planeando las cosas, por lo que brinda cierta sensación de seguridad. Y si no te solicitaron el BEP, igualmente deberías de hacerlo para que tu equipo de trabajo tenga una razón por la cual está haciendo lo que está haciendo, además de saber cómo hacerlo de la mejor manera que se pueda.